Otra noche, otro día, aquí yo sigo bien pedo, bien pedo, bien pedo. Otra noche, otro día, aquí yo sigo bien pedo, bien pedo, bien pedo. Almuerzo cigano, desayuno, cerveza, libros en el suelo, hojas en la mesa, ropa que en mi cama, mierda que en mi cabeza, trabajo temprano pero el cuerpo me pesa, me pesa, una morena que me cogió ayer, tengo ganas de vomitar y de no volverla a ver, busco la forma de sacarla sin que se coja mal, le digo que quiero cagar y morir en paz. Vete ya, anoche estaba hebreo hoy me das asco Saca tus cosas, no dejes ni rastro No quiero saber que te gusta, que te frustra con lo que te asusta, mucho menos tu signo del astro No grites, no llores, estoy con resaca Uno no ruidos, las letras se me escapan Espero que se calle, que se calme Parecía eterno después de cinco minutos Recién se larga Monsejáqueme y tengo escalos fríos Quiero bañarme, pero hace frío Quiero vomitar pero no comí nada Un CKM y tengo escalos fríos Quiero bañarme pero de frío Quiero vomitar pero no comí nada No sé qué día es, pero quiero continuar Todo te pecho, un par de penas que quiero colpitar. Los perros ladran mientras un par de viejas bailan cumbia La historia se repite. Mientras le guiño a la rubia Resulta que la vieja traía a su vato Un gorila chato con tacones en los zapatos Me andaba echando el ojo desde hace un gato. Le dije te gusto que pedo no le juego al otro bando Se para que rompió un par de pasos Yo no me quedé a tras le una botella Le pregunto si le gustaban las estrellas Pues bueno, no importa lo último que se serán a ellas Llega la policía y nos encarcela No choras viendo ese gorila y el gorila viendo como manoseó a su vieja detrás de las rejas Termina encarcelado tocando propiedad ajena Disfruto de lo que no es mío Pero no juzgo tampoco envidio Disfruto de lo que no es mío Pero no juzgo tampoco que envidio